Un resumen es como un mini artículo que sintetiza los cuatro aspectos principales de la investigación. El objetivo, el método, o sea, participantes, materiales y procedimiento, los resultados y las conclusiones principales. O sea, en esencia debe de ser el artículo solo chiquito. El resumen o abstract como se le conoce en inglés es muy, muy, muy importante, ya que en ocasiones se publica solo. Y los lectores lo usarán para determinar si deben o no obtener el artículo completo. Esto es especialmente importante cuando hay que pagar por los artículos. Yo, lector, no quiero pagar por algo que no me va a servir. Por tanto, leo el resumen y el resumen debe de poder darme suficientes datos como para yo saber si realmente el artículo es relevante para mí o no. Un buen resumen debe ser preciso, solo debe incluir información que aparece en el artículo. Si no está en el artículo, no va en el resumen. Tiene que ser consistente con el título. Si el título indica que se van a tratar ciertas variables, yo esperaría que el resumen me explique más sobre esas variables y no hable de otras diferentes. Suena muy obvio, pero ya más adelante verán cómo no siempre se sigue esto. Un resumen también debe ser completo. Si se usan abreviaturas o acrónimos, se deben de definir. Se debe de escribir los nombres íntegros de los instrumentos utilizados. A veces a los investigadores piensan que todo el mundo está muy familiarizado con su área. Por ejemplo, van a decir, sí, se utilizó el WISE. Que bueno, nosotros psicólogos, que sabemos un poquito de psicometría... Quizás sepamos exactamente qué es el WISE, pero alguien que se esté adentrando en el área o que quizá no sea de psicología, pero por alguna razón su investigación requiere este estudio que, en el cual se aplicó la escala WISE, pues no va a saber de qué se trata. Por eso es importante poner todo el nombre del instrumento. Casi nunca se cita en un resumen, pero cuando se hace hay que hacerlo bien. O sea, si van a citar, citen bien. Pero de preferencia no se cita en el resumen, eso se deja ya para el artículo. El resumen debe ser legible y comprensible por sí mismo. Si yo leo el puro resumen, yo debo de poder entender todo el estudio. Si no lo entiendo, de seguro algo está fallando. Pero eso sí, un resumen tiene que ser conciso y específico. O sea, que se pueda leer por sí solo no quiere decir que tiene que ser largo. Al revés, tiene que ser muy específico. ¿Cómo se logra que sea comprensible por sí mismo? Pues haciendo que cada oración sea relevante. Si no aporta nada, no va en el resumen. Porque los resúmenes son breves, comúnmente son de 150 o 250 palabras, con algunas excepciones, según la revista o lo que se requiera del artículo. Un buen resumen también debe ser coherente y legible. Estas ya son un poquito cosas de redacción, pero usualmente se prefiere usar verbos en vez de sus sustantivos equivalentes. Por ejemplo, es mejor decir, se analizó a, se realizó un análisis, que aparte se realizó un análisis es más rollero, tiene más palabras, se pueden decir más en cortito. Las variables manipuladas y las pruebas aplicadas se describen en pasado, y si se, ve, si se fijan, en sí, sí, esto que les estoy diciendo, estoy hablando de variables, tiene una visión un poco positivista, cuantitativa. Pero bueno, lo que voy a decir es que lo que se hace en el estudio va en pasado. Lo que se hizo va en pasado. Los resultados y las conclusiones, esas van en presente. La forma impersonal usualmente es preferida aquí en México. Es decir, tendemos a escribir más en los resúmenes, se aplicaron las pruebas en vez de aplique las pruebas. Sin embargo, hay investigadores, sobre todo de corte cualitativo, que opinan que si yo, investigador, me aventé la friega y la talacha de hacer el trabajo, pues yo debo de poder decir que yo lo hice. Esto no fue de que se aplicó solo como magia. Yo lo apliqué. Que también es muy válido. Realmente esto es cosa de estilo. Yo solo les comento que, en general, se prefiere que se hable en forma impersonal. En un resumen, es importante evitar... Frases vacías o redundantes, como se analizaron las implicaciones o se concluye que. Porque estas frases no aportan y como les decía en un punto anterior, el resumen tiene que ser muy conciso y muy breve. Por tanto, si no es relevante, no va. Vamos a ver un ejemplo. Este es un buen resumen. Dice así el título. Preferencia del sabor en adictos a opiáceos". Eh, tenemos los autores, eh, José Luis Graña Gómez, José Manuel Andreu y Marina Muñoz Rivas. Los primeros dos son de la Universidad Complutense de Madrid y Marina es de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a ver el resumen. Dice, el presente estudio tuvo como principal objetivo llegar a conocer los efectos de la heroína sobre el metabolismo de los carbohidratos en una muestra de drogodependientes procedentes de la red asistencial de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Eso resuena relevante porque me dice el objetivo, me dice también las variables que se están manejando, que en este caso son los efectos de la heroína sobre el metabolismo de carbohidratos. Me dice también información sobre la muestra, que eran drogodependientes. De ¿sí? Me dice un poco del contexto, diciéndome que son de la red asistencial de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. La siguiente oración. Los sujetos participantes fueron dos grupos de sujetos compuestos por 46 adictos a la heroína y 28 abstinentes, a los que se les administró experimentalmente el test de preferencia del sabor. Bueno, aquí quizá lo único redundante es que dicen los sujetos participantes. Bien pudo haber dicho simplemente los participantes. De hecho, pudo haber dicho simplemente los participantes se dividieron en dos grupos, coma, eh, uno de adictos a, de 46 adictos a la heroína. Aunque se fijan un poco aquí, lo que habíamos visto en una clase anterior de lenguaje no discriminatorio, primero son personas. En teoría, creo que ellos apreciarían ser llamadas personas con adicción a la heroína y no adictos. Bueno, se habla también del de instrumento que se aplicó. Entonces, esta oración es relevante. Los resultados apoyan las últimas líneas de investigación, corroborando la mayor preferencia de los adictos a la heroína por los alimentos dulces y aquellos otros que les proporcionan mayor contenido de hidratos de carbono. Bien, me está diciendo el principal resultado y asimismo me está haciendo una relación con investigación previa. La discusión generada a partir de este trabajo permite pensar que un futuro desarrollo en drogodependientes de modelos experimentales permitan esclarecer los mecanismos psicobiológicos subyacentes a este fenómeno. La pregunta de qué se puede mejorar la puse en general por esta última oración. No sé si la entendieron ustedes muy bien, la verdad yo no, me parece muy rollera. Creo que se podría simplificar, pero en general es un buen resumen, si se fijan, cubre lo que es la totalidad del artículo y eso está muy bien. Otro ejemplo de otro buen resumen. Este el título dice autoconcepto físico, ansiedad, depresión y autoestima en niños con cáncer y niños sanos sin historia de cáncer. Los autores es Carmen Bragado, María José Hernández Lloreda, María Luisa Sánchez Bernardo y Susana Urbano, todos de la Universidad Complutense de Madrid. Y dice el resumen, el objetivo principal de este estudio es comprobar si los niños con cáncer en tratamiento con quimioterapia presentan peor autoconcepto físico, menos autoestima y más ansiedad y depresión que los niños sanos sin historia de cáncer en los mismos rangos de edad y condición social. O sea, si se fijan, la primera oración es relevante, me está diciendo el objetivo. Adicionalmente, se analiza la capacidad predictiva del autoconcepto y la autoestima sobre el malestar emocional. Otro objetivo, bien. Se administró la versión española del PSDQ, CDI y STAIC a 30 niños con cáncer y 90 escolares sin historia de cáncer. Ahí me está hablando de los instrumentos que se aplicaron y también un poquito de la muestra. Los resultados señalaron que no existían diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en ninguna de las variables de estudio, excepto en dos de las once dimensiones del PSDQ, salud y flexibilidad. Me está hablando del resultado principal, lo cual está bien. La autoestima fue el mejor predictor de depresión, mientras la salud y el autoconcepto predecían ansiedad. Bien, me está hablando de los resultados. ¿Cuál es el error? De seguro ya lo notaron. Las abreviaciones. Como no nos está diciendo qué es PCDQ y CDI y STA y C, a menos que ustedes estén muy familiarizados con el área, pues no van a saber qué es. A ustedes lectores se les va a dificultar un poquito. Lo que debieron de haber hecho los autores es escribir el nombre completo de los instrumentos que utilizaron. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de un mal resumen. Sin ganas de ventanear a nadie, pero bueno, pues esto está publicado. El título es Actitudes de los estudiantes hacia la enseñanza de la RSE en los posgrados de negocios. Bueno, de entrada en el título, ¿notan un errorcito, un problema? Sí. Esto de RSE, ¿qué es esto? La verdad, yo no lo sé. El resumen de. Ah, el autor es José Luis Abreu. Y el resumen dice. Se realizó un análisis comparativo de estudios de casos sobre la percepción de los estudiantes mexicanos en relación a estudiantes chilenos, venezolanos y colombianos del área de administración y contaduría sobre la inclusión de los temas de responsabilidad social empresarial en los programas de estudio de posgrado en administración y contaduría. Va, ¿por qué es un mal resumen? Bueno, si se fijan, el resumen es una sola oración. Esto no es un resumen, esto es una oración... Una oración que me habla un poco sobre el método, supongo, pero le falta mucho, es un resumen incompleto, no es legible por sí solo, no me dice claramente cuál es el objetivo del estudio, cuántos participantes fueron, qué instrumento se aplicó, cuáles fueron los resultados principales, qué concluyeron, no dice... Lo suficiente como para permitirme a mi lector saber de qué se trata el artículo. No es un mini artículo, es solo una oración. Después del resumen en un artículo tenemos las palabras clave, que también nos ayudan a saber de qué trata el artículo. Las palabras clave o keywords en inglés son una lista alfabética de 4 a 8 términos relacionados con el contenido del artículo. Normalmente incluyen los conceptos principales, o sea, las variables en estudio, aunque a veces también se incluye el área. Por ejemplo, si yo tengo un estudio sobre clima laboral, quizá mis palabras claves puedan incluir algo que diga psicología laboral. Es válido también. Las palabras clave van después del resumen. Y son utilizadas por los servicios bibliográficos para clasificar el trabajo bajo un tema o índice específico. Se usan en esencia para buscar, para facilitar la búsqueda.